es bueno recibir una noticia de estas a pesar de que se está andando sobre el lodo. ¿A qué me refiero? Yo siempre nos hemos venido quejando pues por las cosas que no se dan, por las cosas que se pudieron hacer y no se hicieron. Alguna queja que es muy latente es la de el régimen de la dictadura chavista, que ya son más de 20 años y cada día más pa abajo, más pa abajo, más pa abajo y que no se haga nada, pues entonces la gente como que Pierde las esperanzas, se aburre, bueno, en fin, todo. La forma más fácil para uno poder salir del abismo es cuando uno toca fondo. Que toca fondo y de ahí para allá no se puede seguir más, sino que toca devolverse. Y esto es lo que de pronto aparentemente se ve con respecto a que se quieren volver a tomar los diálogos en México para llegar a ponerse de acuerdo a ver cómo se puede manejar el país. En un diálogo ambos tienen que ceder, ambos tienen que ganar y ambos tienen que perder. No todo puede ser lo que quiera la oposición, no todo puede ser lo que quiera la dictadura, pero sí hay algo que tiene que ser, que ambos ser condescendientes, que para la única forma de llegar a un acuerdo es cediendo de parte y parte y sobre todo pensando en el bienestar del pueblo venezolano. Esto son de las noticias que de pronto son ricas, son alegres, y de verdad que le causa a uno mucha, mucho regocijo decir estas noticias Porque es como, como una luz, como algo que de pronto uno dice Bueno, como que, como que se está viendo allá al otro lado del horizonte Porque si nosotros miramos desde cuando comenzaron los diálogos en Oslo Y después posteriormente los diálogos en México y a lo que va de ahora Vemos que para ese entonces había alrededor de 3 millones y medio de refugiados y ha pasado que en este momento ya sobrepasaron los 6 millones de migrantes. O sea, uno dice, no se está viendo solución. Porque si bien tuviera la razón el régimen o la dictadura chavista, los migrantes que habían antes de los diálogos de Oslo estaban más o menos por 3 millones 400, 3 millones 500. Luego viene México y estamos ahora en pleno 2022 y en lugar de disminuir o de parar, lo que ha hecho es aumentar. Porque no olvidemos que el, el último reporte ya son más de 6.150.000 migrantes que han salido de Venezuela a preferir aguantar hambre en otros países y a vivir las duras y las maduras, pero con tal de salir de, de esa zozobra que hay internamente en Venezuela. Dentro de tantos ires y venires parece verse una luz de esperanza aquí no hay orgullo no hay razones que valgan aquí lo que tiene que existir es una clara muestra de sacar adelante a venezuela la oposición venezolana dijo que hay altísimas probabilidades de un pronto regreso a la mesa de diálogo con el chavismo vuelvo y digo esto es una muy buena noticia y ojalá dios quiera llegue a, a efectuarse y sobre todo a dar soluciones que es lo que más está esperando el pueblo venezolano y es lo que nosotros más estamos esperando decirlo acá Gerardo Blay, jefe negociador del bloque se mostró optimista con un retorno a de la negociación política que comenzó en agosto del 2021 en México y quedó en suspenso dos meses después por decisión de la dictadura de Nicolás Maduro no olvidemos que ellos estaban haciendo sus trampitas primero que por allá eh, una diputada canadiense estaba hablando lo que no era Ellos estaban tratando de salirse Después vino lo de Alexa Bueno, en fin, disculpa tras disculpa Pero en este momento la comunidad internacional Al igual que Estados Unidos Están exigiéndole a Maduro que se hable con seriedad Porque esto no es un tema de hablarlo por hablar O de decir yo voy a hacer y no lo hago No, esto es algo de, de ponerle mucha atención La oposición en cabeza del jefe negociador del bloque se reunió en méxico con el régimen de venezuela gerardo blay aseguró que hay altísimas probabilidades de un pronto regreso a la negociación política que comenzó en agosto del 2021 y quedó en suspenso dos meses después por decisión del oficialismo es un camino duro y complejo nadie está diciendo que sea fácil pero es la única alternativa que garantiza un acuerdo integral que permita atender ...las necesidades de los venezolanos y trabajar en las mejores condiciones democráticas para el 2024... ...dijo Blight, reseñando en un comunicado de prensa del grupo antichavista... ...tenemos altísimas probabilidades de un pronto regreso al proceso de negociación... ...y esto es algo, como digo yo, nos alegra a todos... ...porque mi abuelo decía un dicho muy cierto... Y vale la pena recalcarlo aquí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones, comparta con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios. No se les olvide que gracias a ustedes nosotros seguimos aquí siendo los número uno, dando la noticia veraz, la noticia real y la noticia al momento que está sucediendo. No vamos con amarillismos. Que decimos la verdad escueta, sí la decimos escueta. Pero a veces las personas no entienden cuando se utiliza un lenguaje decente, un lenguaje pulcro, cuando se toman decisiones tan arbitrarias. Entonces a veces uno tiene que ser escueto y de esa forma la gente como que entiende. Algo que sí queda claro es que la negociación entre el régimen venezolano y la oposición debe atender tanto el cambio del modelo político como las mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos mientras se concreta la reinstitucionalización del país. Nosotros estamos cediendo en muchos aspectos. Esto lo está aclarando Juan Guaidó, lo está aclarando la oposición que él dirige y lo está aclarando todos los que estamos a favor del, del proceso de negociación. Se está cediendo en muchos aspectos De lo contrario, aunque asumamos el poder La institucionalidad podrá estar tan cooptada Que no podrías gobernar y solucionar los problemas Insistió el dirigente en una declaración a la emisora privada Unión Radio Sobre la que se basa el comunicado No olvidemos que ya el mismo Estados Unidos le pegó un halón de orejas a Maduro Cuando le dijo por favor si vamos a hablar hablemos cosas serias porque no olvidemos que cuando el régimen llegó a la mesa de negociación entonces ellos dijeron como firmamos acá entonces ya Guaidó quedó sin poder ya Estados Unidos va a ceder, nos va a quitar las sanciones no, eso tampoco es así, esto es un problema de hace 20 años tampoco se pretende solucionar en una semana y mucho menos que llegaron a un diálogo y ya mañana todo es paz y amor, no, esto no es así, esto es un proceso Así como se ha demorado para que la embarren o la caguen hasta el fondo, así también va a llevar su tiempo para que se arregle. El delegado por parte de la oposición subrayó que los venezolanos son los más esperanzados en que el diálogo permita solucionar sus problemas y remarcó que la comunidad internacional y los sectores democráticos apuestan y trabajan para que se retomen las conversaciones. Vuelvo y digo, esto es un interés mutuo esto es un interés que ya dejó de ser interés de venezuela también los países circunvacinos y yo creería que todo todo el planeta la idea es llegar a, a, a vivir en paz que uno no tenga necesidad de, de, de salir de su país obligado abandonando sus tierras sus culturas sus creencias porque sencillamente no hubo forma de vivir no independientemente de que se viva bien malo regular uno está en su tierra y eso es más que válido esto no se trata de pañitos de agua tibia recalca la oposición hay que ser claros esto no se trata de, de eso vamos aquí ya pasó no se trata de decirle a quienes atraviesan el túnel un túnel oscuro que hay luz al final ...en 2024... ...no señor... ...cuando el país celebre las elecciones presidenciales... ...tenemos que acompañarlos a transitar ese túnel... ...hasta llegar a esas votaciones... ...con condiciones democráticas... ...dijo el antichavista... ...no olvidemos que las elecciones pasadas... ...han sido un total fracaso... ...desde la reelección de Maduro... ...¿por qué? ...porque viene la, la sorpresa de que cuando llega la hora... De, ...de participar un candidato... ...lo inhabilitan, lo persiguen... ...lo meten a la cárcel... Eh, los votantes les dicen bueno o usted vota por el chavismo o usted se queda sin su caja clap o como lo dijo eh, una vez eh, sarcásticamente Diosdado Cabello el que no vote no come y el que no vote a favor del chavismo menos entonces es psicología inversa y entonces eh, aquí lo que se está pidiendo es que Sí, se ve una luz al final del túnel, pero no pretendan que en el 2024 ya pase esto. Tenemos que transitar ese túnel hasta llegar a unas condiciones democráticas para llegar finalmente al voto. Ahí les dejo esa perrita. Hasta una próxima oportunidad.